Hola amigos de Life Speak Spanish, soy Sol Zaratustra, ya saben, bienvenidos al séptimo día de Inmersión México. Bueno, el día de hoy es súper especial porque eh, justamente el día de hoy va a haber una ceremonia conmemorativa de los 500 años de la caída de Tenochtitlán aquí en Ciudad de México y van a hacer una danza pues en honor a esta tradición de la caída, y entonces. Yo conseguí que nos pudieran dar acceso a la parte principal porque es una zona restringida por COVID principalmente. Entonces cercaron todo el Zócalo, nadie va a poder entrar, pero van a ver con nosotros lo que podemos hacer aquí. Entonces vamos a estar platicando con algunas personas. Y terminando, uf, tenemos un tour en español explicado por. Una persona muy conocedora de todo lo que es aquí en la Ciudad de México. Este nos va a llevar a conocer diferentes eh, partes de la Ciudad de México que no son para nada turísticas. Y vamos a ir a conocer algo increíble que se llama Tlatelolco. Una parte de la ciudad con mucha historia, mucha historia prehispánica. Y historia pues un poco actual de los 60's. Así que pues chequen lo que tenemos para ustedes. Hoy va a llover con la danza que vamos a hacer. Siete dólares. ¿Qué pasa con esto? De carne. Carne, ah, uh, carne, no carne, no sé. Molida. molida. 7 dólares. Oh, bueno, pues es lo que cuesta aquí la carne. La de hamburguesa costará como 10 dólares. Ah, no, la libra, 7 dólares. No, está como está. Mucho más caro. No está. No sé si. Hay mucho, no sé por qué, hay mucha variación entre la, el costo de manzanas. Sí, algunos son, no sé, casi cinco casi dólares por la más... Pink ladies. Sí, quizás, sí, sí. Pero, uh, Gala, siempre com com compramos Gala porque es la más, más barata. quizás dos dólares cada libro. Ah, sí, siempre compro Fiji. No. Como Claro, sí. Crece ¿Sí? muchas fresas muy cerca de nuestra casa, pero son caros también. Porque quieren a ver, exportar. Sí. Sí. sí. La desinformación de cómo cultivar correctamente, cómo hacerlas. Bueno, yo creo que tal vez no es culpa de desinformación. De, de no hay información o que, ellos, que hay pero ellos no saben no van a a los pueblos como dices tú a informar no, porque es un trabajo difícil La ceremonia, el ritual de la fundación de México Tenochtitlan. Este año cumple 500 años de fundada esta ciudad. Este año se cumple 500, entonces por eso es que están haciendo una mega ofrenda. Eh, van a hacer, va a haber baile, ahorita va a haber, van a haber danzantes prehispánicos y vamos a ver a unos amigos que tengo ahí adentro para que nos expliquen un poco más de de esta tradición. Así que vamos a ver a ver qué pasa. Chido la banda. Put your fingers so Chido la banda. Repeat, chido. ¿Por qué? Porque es una palabra que utilizamos aquí en México para que te sientas de lugar. ¿no? Chido. Chido. La banda. -ba -ba chido. La banda. La banda. Chido la banda, chido la banda, chido la banda, amigos, thank you friend, gracias mí. porque hoy en la plancha del Zócalo, por en algunos lugares de aquí de la Ciudad de México, celebramos una fiesta, ¿no? celebramos nuestra, nuestra fundación. Alguna vez, nuestros abuelos, nuestros ancestros, hace mucho tiempo, ellos vieron este lugar para poder nosotros vivir, y hoy en día se mantienen. Ya hay ciudades, ya está la ciudad, ya está la calle, hay muchas cosas, pero sigue manteniéndose la ciudad y sigue manteniéndose con nuestro nombre que es México explican. ese es el simbolismo del por qué hoy hacen muchas danzas, hacen muchas ceremonias, hacen muchas cosas el día de hoy, aquí en la capital de la ciudad, porque desde otros lugares, de otros estados, de otros pueblos, de otros municipios, de otras alcaldías, vienen justamente aquí, al, al centro de, de, de la capital, al centro de México, porque nosotros los recibimos a ellos, es nuestra fiesta, nosotros recibimos a todos. En la antigüedad venían gente que venía más allá del sur, pero eso es lo que simboliza y eso es lo que representa hoy gran, ese gran festejo en nosotros los mexicanos. Es la fundación de nuestra ciudad natal y de nuestra ciudad y de, pues de nuestro México. ¿no? Eso es, pero... Muchas gracias pues ustedes son los, los, los entrevistadores. Yo los, yo, yo los pongo en las mejores manos. Muchas gracias. Porque Marley. sí soy parte del movimiento, pero ellos son los expertos en todo el movimiento. Yo simplemente soy un apoyo ahorita. Ajá. Ellos son los que llevan ahorita la palabra mayor con respecto a la información que quieren. Con la información exacta y precisa, soy honesta, sí sé, pero ellos quieren más. Que yo, eh, para que lleven un buen material a casa y no, no me vaya yo a equivocar. Entonces, los, la verdad los dejan buenas manos, de todos modos yo estoy aquí, voy a estar pendiente de ustedes, no pasa nada. Eh, van, están, eh, estamos todos en buenas manos. Este evento es un evento de conmemoración del aniversario. celebración es por la fundación de la ciudad. Pero, ¿Perdón? Sí, Mexico Tenochtitlan. Pero también celebra el segundo paso cenital del sol por esta plaza. En su circular de las cuatro estaciones, en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno, hace el paso sanitario y eso es lo que estamos celebrando también. Respecto a lo que, de la organización que mencionaba ella, todo es dual. El trabajo de la noche es el trabajo oscuro, el trabajo materno, este que se va a ver ahora, es el trabajo solar, la danza en el día, la fuerza masculina, eh, esta celebración data de la fundación en 1325 de la Wey mexico Tenochtitlan por el pueblo mexica, que es el pueblo que sigue a hay un lugar, Hay un lugar mítico que se llama Aztlán, de donde sale el pueblo azteca hacen una peregrinación, que las cuentas cambian, algunos dicen que son 125 años, otros dicen que son muchos más eh, lingüísticamente desde el estado de Utah, en Estados Unidos, los indios pueblo, los cherokeas. Rasgos lingüísticos con la lengua azteca. Se cree que es toda esa peregrinación que culmina aquí en el año 1325. ¿Sí? ¿Sí Al barrio de Tlacopan pero hacen, hacen peregrinación alrededor del Valle de México. Van a Culhuacan en el sur, a Xochimilco más al sur y hacen una, un redondeo hasta que los, los te, uh, Pozalcas les dicen pueden quedarse en el islote que estaba aquí precisamente a unos pasos en el islote de, entonces, si ustedes ven en, ese, en esa manta, se puede ver cómo llegan, en, esto es un lago, y solamente llegan al, al seno de este lago. Y aquella manta también marca lo mismo, el paso central del águila sobre la tierra. En de quiere decir el lugar de las tunas de piedra. Entonces, sí, esto era un lago y con base a atados de carrizo y recubrimiento de tierra se forman las chinampas que van a formar más tarde el centro de de Sí, muchas uh, celebraciones uh, durante el año. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos? Pues... No las puedo ahorita contar, pero las sobresalientes es uh, tener la veneración a Clalo sí, sí. para que venga la lluvia. Sí, sí, sí. La ofrenda a Clalo para que haya agua en la cosecha. Sí. entrevista con alguien. La sí, bastante, eh. No, tiene que ser solo la cadera. No, no, pero ellos también no, le están pegando con esto. No, no, oh, ¿no? No, no, se pero... no, Ajá, sí, sí. Sí. o sea, es un golpe que. No puedo. No, no, no. <risa> A ver, ahí. A ver, ellos se la echan. ¡Ay, mano. Oh, sí. porra, porra. Oh. Sí, sí. Está pesada, eh. Sí, sí. sí no lastima dice siente pesado gracias gracias Sale bro. pues ahí estamos sí ahí mando te mando te mando gracias bien mucho gusto cómo se llama Alan Alan Alan Ruiz. Luis Luis eres Luis Luis muñeca muñeca muñeca <risa> ¡Mucho gusto! <risa> Larry Robo ¿Roy? Ro. Roy. o ¿Y a qué se dedican? A uh, jugar. cómo u ¿Sí? igual? Igual Sí, bueno, sí. sí, gracias ¡Gracias! ¿tú ¿Tú? ¿Tú <risa> <vas a> <risa> ¡Excelente! ¡Excelente! <risa> nunca había tocado esa pelota no No. Fíjate conmigo. Ven aquí no hay ningún extranjero. ¿Dónde ves un extranjero siquiera? No hay ningún. Aquí no hay ningún extranjero aquí. Todos somos mexicas. A ver, ahorita vamos a ver a quién más entrevistamos para que sigan practicando su español y que también nos enseñen algo, porque está, está interesante, eh, muy lo que, interesante. Lo que nos están contando estos amigos. Nos sentimos muy especial para estar aquí en centro de, de todo la acción de la celebración. Uh, gracias, Saúl, para tus tu conexiones. Todos mis contactos, yo muevo influencias aquí en, en la Ciudad de México, así que si necesitan un favor, si vienen a México y necesitan un favor de algo, llámame. Gracias.